Nuevamente vamos a entrar a explorar la carpeta fuentes y ahora vamos a ver a qué corresponden los archivos que tienen extensión TTF escrita en mayúscula. Por ejemplo, tenemos aquí uno. En este caso se trata de una fuente TrueType. En este caso el nombre de la fuente sería el narrow. También nos muestra las características y esta es entonces la extensión que tienen las fuentes TrueType que no han sido convertidas a contornos OpenType.